están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, sí, ya me animé a entrarle al Red Rush de este año. Mm -hmm. Yes, yes, yes. Así que les voy a explicar un poquito. Varios de mis amigos en la comunidad de Booktube eh, le van a entrar a este rollo, entonces dije... Mm, bueno, me voy a animar, creo que... es que me da miedo porque son siete consignas, son siete libros, pero después vi más o menos cómo está la cosa y puedes enlazar varias consignas con un solo libro, con dos, o así, etc. Eh, ya lo van a ir viendo ahorita um, lo que transcurre el video. Y eh, pues esta dinámica la hicieron dos chicas de Booktube en inglés, son dos chicas canadienses. Y eh, pues nada, estoy realmente muy emocionada, no sé qué esperar acerca de todo esto, solamente espero sí avanzar en lectura realmente que he dejado por ahí. De hecho, tengo en mi librero como apartado todos los libros que te he dejado ahí pendientes, entonces creo que es una muy buena oportunidad para avanzar a todos esos libros que quiero leer, que he dejado ahí a la mitad, etcétera, etcétera, y... ¡Ya! Vamos a comenzar porque si no esto se va a hacer bien largo y luego la edición es la canija, ¿eh? Como primera consigna, a leer un libro cuyo color en la portada sea igual que la piedra de la piedra de tu nacimiento. Y para eso, creo que mi piedra es ópalo, entonces les voy a dejar mi piedra. Para esta consigna, en mi librero, encontré un libro que tiene básicamente los mismos colores, blanco como tornasol o algo así... Y para esa consigna tenemos mil lugares donde encontrarte. Este libro trata básicamente de una chava que va a vengar la muerte de su padre y pasa como diferentes, um, como diferentes dimensiones en el tiempo, en el espacio-tiempo para buscar al culpable que mató a su papá. Entonces aquí viene cosas del tiempo, del amor y persecuciones y todo eso. Entonces sí, si este. Este va a ser nuestro libro para esa consigna. De la siguiente consigna aquí nos dice leer un libro cuyo título empiece con el artículo la o el. Y en este caso yo escogí un libro que tengo en electrónico pues. Es pequeño Adolfo Hitler que ese libro yo lo encontré gratis en Amazon. Ya tiene un montón, un montón de tiempo en eh, pues ahí esperando que yo lo lea, entonces este es el momento indicado Este libro habla acerca de toda la vida de Adolfo Hitler De cómo es, que, o sea, qué fue lo que detonó que, que fuera la persona que fuera en ese entonces Para que quisiera o le diera repele las personas que fueran judías, etcétera y es un libro realmente muy interesante porque tiene datos, pues, históricos. Para la siguiente consigna tenemos leer un libro que haya inspirado una película que tú ya hayas visto. Y para esta consigna estoy pensando mucho. De hecho, no tiene tanto que la vi. De hecho, la vi en YouTube. Y es... Eh... Cita con la muerte de Agatha Christie Este libro está enlazado con otra consigna Que más adelante les voy a decir No tengo el libro por aquí Pero se los voy a dejar aquí en la pantalla Este libro es el que vamos a estar leyendo para esa consigna Leer el primer libro que toques Este está a interpretación abierta a Cualquier interpretación eh, Yo elegí... Eh, colocar tres libros que he querido leer durante todo este tiempo que están ahí en mi librero y eh, los barajé o los minié, me tapé los ojos en lo que estaba yo acomodando ¡Sí! Salió este libro que es Polvo de Benito Taigo. Este libro yo ya lo había comenzado hace muchos ayeres pero eh, no lo terminé Habla acerca de un lugar que es totalmente mágico Que se llama Espinazo Está ubicado en Nuevo León Y este lugar es mágico porque en la época cristera había un morrito que con solo tu ir Él te, te, o sea, te veía y te sanaba Si es que estabas enfermo de alguna cosa o, o, o si estabas ciego Ya podías ver si estabas a punto de morir Él te salvaba y esas cosas Entonces nos cuenta de un señor Que en esa época De la época cristera Va y hace una investigación Pero va de que hasta allá Y enfrenta un montón de cosas Situaciones, o sea, ya no recuerdo Tanto, tanto la historia Pero... Eh, me llamó mucho la atención en su momento y todavía y sigue estando ahí en la espera entonces ahora salió y lo quiero eh, retomar para la siguiente consigna tenemos leer un libro de principio a fin eh, fuera de tu casa esta también es se puede interpretar de diferentes maneras obviamente ya saben que en algunos lugares todavía no podemos salir así como a leer y esas cosas entonces el libro del cual les quiero hablar es el de Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor este libro nos habla acerca de un grupito de niños que andan por ahí explorando como un río y así y encuentran un cuerpo y ahí es donde empieza como que toda esta historia, todo este trasfondo para la siguiente consigna tenemos leer un libro cuyo género te interese más y pues bueno, el tipo de género quiero seguir leyendo, es poesía. Y tenemos este hermoso libro, el cual es Frida Kahlo. Es de Frida Kahlo, son poemas y son cartas que ella le escribía a pues a Diego Rivera y a amigos y todo eso. Y está súper súper hermoso. Me costó solo 30 pesitos amigos. Estoy... ¡Ay, no sé! Y lo más importante es que está en inglés. Y es de pasta dura. Y ya para la última consigna es leer un libro que se desarrolle en un continente diferente al que vives. Y pues obviamente les dije que para... Que hay un libro el cual se enlaza con dos consignas y es el de Rita con la muerte de Agatha Christie. Ajá. Y pues nada amigos, ese es mi TBR para la semana del Reading Rose. La verdad es que estoy muy muy emocionada y me emociona más que mis amiguitos de la comunidad de YouTube en español pues también lo vayan a hacer y así. Y uh, pues sí, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que ustedes también se animen a hacer esta dinámica. La verdad es que está bien chida. Aparte te acerca a más lectores. Y eh, por ahí vamos a estar haciendo un reading vlog Y esos son los videos que más me emocionan Entonces, sí Eso es todo por el video del día de hoy Aquí abajito en la cajita de descripción Les dejo todas mis redes sociales para que vayan y me sigan Y también les dejo las redes sociales eh, De estas dos chicas canadienses Que están haciendo cosas hermosas en la comunidad de Booktube Y pues ya, eso es todo Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!